Mi nombre es Paola, eh, soy un nuevo miembro de la comunidad DIM, este, mis productos se van a exhibir en la tienda DIM, me sumé al proyecto porque me parece genial la idea que, que presentan los chicos y es el momento, ahora o nunca, de lanzarlos con nosotros como diseñadores independientes y es un nexo hacia el público y nuestras creaciones, así que gracias tienda DIM por el aporte que nos están brindando nosotros y facilitando entrar y incursionarnos en el mundo del diseño. Así que gracias y nos vemos pronto.